El tiempo nos mató. El tiempo inició a correr en el preciso momento en que el ser humano existió. Nada en la vida tenía sentido sin la presencia del ser humano. Cuando el ser humano inicia su vida en la tierra y comienza a descubrir cosas, que no le fueron dadas, en ese transcurso de descubrimiento, descubre que existe el diablo y la muerte. Y el descubrirles le abrió las puertas a este mundo y, en ese preciso momento el tiempo recobró importancia. Siento el tiempo un arma de doble filos, el cual pasa siempre desapercibido cuando en realidad es el enemigo más aterrador que puede existir, tan aterrador que aún el mismo diablo y la muerte le temen, porque solo el tiempo les puede vencer. El tiempo los obliga a ir a un lugar donde ellos no tendrán potestad jamás, la ira de Dios, el cual es conocido en el lenguaje terrenal como el infierno, por lo tanto, aún la misma escritura bíblica establece lo siguiente, Apocalipsis 12 y 12, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Visto el versículo anterior, seguimos diciendo que, tanto la muerte como el diablo tienen un fin y, a medida que todo pasa, el tiempo va recobrando más fuerza. Es tanto así que los días ya son más cortos, esto es verificado por la misma ciencia teniendo en cuenta que la palabra de Dios ya hace rato lo había mencionado, de que el tiempo sería cortado a causa de los escogidos. El tiempo es un arma de doble filos, el cual a veces pensamos que nos beneficiamos de él, pero en realidad él nos destruye segundo a segundo, porque en sí, lo que importa es lo que hace una persona por otra, porque lo demás se lo lleva el tiempo. El tiempo se queda con todo y arrasa con todo, trae consigo enfermedades y mala nuestra vida. Todas estas cosas provienen del tiempo, tarde que temprano nos hace llorar, nos quita todo, hasta la vida misma. Por esta razón, tanto lo que se ve, como lo que no se ve, le teme al tiempo. El tiempo ha hecho que la raza humana se olvide lo que realmente importa, y es el servicio unos a otros. La línea de tiempo nos alcanza a todos, tarde que temprano, y cuando nos alcance, nos chocaremos de frente con la muerte. El tiempo a la muerte la muerte le dio, y el diablo lo lleva a su propia destrucción, ya que él fue la causal primordial por la que el tiempo existe. La maldad de Satanás ha hecho que la vida de muchos sea afectada por el ángel de la muerte. También el tiempo nos esclaviza y nos obliga a adaptarnos a todo lo que él nos ofrece en este siglo, nos ofreció y nos obligó a vivir bajo la influencia de las tecnologías, las cuales enseguecen nuestra vista y nuestro corazón para que no veamos con claridad lo que Él nos tiene preparado al final. Todos los días luchamos contra el tiempo, y le vencemos, pero de tanta lucha nos vamos desgastando y nuestro ser va dejando de existir, hasta que somos reducidos a nada, porque al final el tiempo gana. El tiempo solo puede ser vencido por la misma eternidad, solo la eternidad vence al tiempo, en la eternidad deja el tiempo de existir, porque el tiempo no puede operar en la eternidad, ya que el tiempo está dentro de la eternidad, la eternidad abarca al tiempo y es por ello que solo la eternidad le supera. El fin del tiempo es la eternidad. Aquí terminamos esta primera etapa.